Bueno, el profesor Vicens Navarro suele recordar cómo el declive de los partidos socialdemócratas europeos ha estado estrechamente ligado al desarrollo de la denominada tercera vía encabezada por Blair en Gran Bretaña y Schröder en Alemania a partir de finales de los 90. En España fue Rodríguez Zapatero el encargado de importar este tipo de políticas. Recuerden aquel famoso bajar impuestos es de izquierdas. Mateo Renzi, un declarado admirador de Tony Blair, ha sido el último dirigente de un partido socialdemócrata europeo en caer tras ser derrotado en el referéndum constitucional en Italia hace escasos días. En primavera habrá elecciones presidenciales en Francia. Y se prevé que el candidato del Partido Socialista ni siquiera sea capaz de pasar a la, segunda, a la segunda vuelta. Les pregunto, señores del Partido Socialista, ¿no es hora ya de que tomen lección de lo que está ocurriendo en Europa? ¿No es hora de que miren el rumbo? En Podemos... Veo que no, no lo considero. Señoría, guarden el silencio, por favor.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 es necesario el empuje constante de las fuerzas del cambio para llevar a cabo políticas que reduzcan la desigualdad y democraticen la economía. Dos ejemplos en este sentido, señorías. En Baleares, Podemos ha pactado con el Partido Socialista la implementación de un impuesto al turismo. En Andalucía, este mismo verano, Susana Díaz llevó a cabo una reforma regresiva del impuesto de sucesiones pactada con ciudadanos. En España los ingresos fiscales suponen un 34,4% del producto interior bruto, mientras que la media europea se sitúa en el 40%, más de cinco puntos de diferencia. En Dinamarca la recaudación impositiva se sitúa en el 50,8% del producto interior bruto mientras que en Bulgaria es del 27,8%. Hay quienes, como los señores del Partido Popular, quieren vincular el desarrollo y la modernidad con la reducción de los ingresos y de los gastos públicos. Pues bien, discúlpennos, pero nosotros preferimos el modelo de la vieja Dinamarca antes que el de la moderna bul Bulgaria. Llámenos anticuados. El artículo 31.1 de la Constitución establece que, y cito textualmente, todas y todos debemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Las contrarreformas fiscales acometidas durante estos últimos años han provocado que tengamos justo lo contrario, un sistema más regresivo y más injusto. Por un lado, se ha cargado el peso de los recortes y de los ajustes sobre los hombros de la gente y por otra, se han mantenido intactos los privilegios de quienes más tienen, incluido el privilegio de la impunidad, incluido el privilegio de incumplir la ley impunemente. Se hace por tanto necesaria una reforma del sistema fiscal que, en primer lugar, permita mejorar la progresividad, aumentando el número de tramos y el tope impositivo del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Crear un mínimo exento común en todo el territorio para el impuesto de patrimonio. Eliminar bonificaciones y deducciones innecesarias para el impuesto de sucesiones y el impuesto de sociedades también. Incrementar este del 30 al 35%. Y, en segundo lugar, es necesario destinar los medios necesarios para perseguir el fraude fiscal. Recordemos los datos. Entre los años 2008 y 2014 se elevó a 253.558 millones de euros el fraude según el sindicato de inspectores de hacienda. Señores del Partido Socialista, me dirijo a ustedes de nuevo. No es coherente No es coherente demandar una reforma fiscal progresiva al tiempo que apoyen al gobierno del señor Mariano Rajoy. ¿Creen ustedes Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, guarden silencio. ¿Creen ustedes de verdad que se puede mantener ese doble discurso sin que les pase factura? ¿Creen ustedes que la gente no ve que eso es completamente contradictorio? Hace unos meses no tuvieron ustedes el valor suficiente para encabezar un gobierno de cambio. Vaya terminando, señoría. Y ahora señorías, señorías, fal... señorías, guarden silencio, por favor, senador Martínez, termine. Guarden silencio, por favor, si sí, ya está terminando, termine, senador Martínez. Y ahora les falta la legitimidad para encabezar la oposición. Sin embargo, si hubiera voluntad política por su parte, existen todavía condiciones para articular una mayoría parlamentaria en el Congreso, Senador que Martínez, termine porque ha sobrepasado el tiempo largamente. Termine. Algunas de las transformaciones más urgentes que requiere España. Nosotros vamos a seguir trabajando en eso. Y si quieren unirse a nosotros, nos encontraremos en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez.